Qué tal amigos del Rey? Yo sé que los extrañaron porque la vez pasada, pues por causas de fuerza mayor no hubo un Rey, pero esta vez estamos. Sí, como de Tranchenegue, I'll be back. Ah no, we'll be back. <risa> este, pues estamos aquí eh, tomando un poco de aire fresco en las alturas de esta majestuosa y la, me que la honorable dama de la ciudad de León, la Catedral Metropolitana y pues es que, que no hayamos donde venimos y pues nos ¿no? pues, a, a, a hacer unas tomas de nivel superior ¿eh? porque ah, yeah. estábamos a ras de suelo y ahora estamos a nivel del cielo, qué tal? así es y es que pues lo amerita porque en unos momentos te pondría interesante este break así es, no, no olviden seguirnos en nuestras redes y aguantenos que ya volvemos ¿Qué tal amigos? Gracias por esperar. Hemos regresado de estas pausas comerciales. ¿En serio? No, nada más fuimos y venimos. Pero, en días pasados celebramos a San Isidro Labrador y hay un dicho que reza. San Isidro Labrador, calma la lluvia y trae el sol. Algo así, pero de hay en más. Yo no sé nada de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, este, curiosamente, bueno, no curiosamente, se celebra el 15 de mayo. Pero esa fecha coincide porque es cuando oficialmente se inicia el, el, la, ¿cómo se llama? la temporada de huracanes. No sé si habías escuchado eso. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ah, bueno, entonces, así como dicen, 15 de mayo, oficialmente se inaugura la temporada de huracanes. Y cosa curiosa porque ya hubo un primer huracán de tormenta tropical que se llamaba Andrés. Este, y decían, ah, es que esta tormenta, al igual que el año pasado, no recuerdo qué año, este se inició, más bien comenzó antes de la temporada de huracanes, entonces así como que, pues todas esas alarmas que también nos mandan, nos hacen un llamado a lo que es la, ¿cómo se dice? El cuidado del medio ambiente, porque todas estas distorsiones del clima, pues son consecuencia de, o al menos así nos lo han hecho, nos lo han querido saber muchos este, activistas de la ecología. ¿O tú qué opinas? Eh, pero así, así se acierta eso que tiene que ver con San Isidro Labrador. Ah, sí es cierto. Perdón. <risa> bueno, ah, sí es cierto. Yo recuerdo que hace muchos años, eh, más bien hace muchos años, bueno, hace, no recuerdo, bueno, sí me acuerdo que hace muchos años cuando yo estaba chiquito, este... eh, ahí, ajá, eh, pues eh, para estas fechas eh, comenzaban las, las lluvias. Y mi mamá siempre mencionaba que el 15 de mayo era día de ley que llovía siempre. Ajá. Y yo me quedé a poco así y me decía, sí, fíjate, y cómo le, cómo le, cómo se dice, cómo le alegó si yo, pues en ese tipo yo todavía no nacía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Entonces, sí. este, pues bueno, yo pienso que muchas abuelitas o muchos papás ya de edad ya mayores nos des, habrán no desmentido esta parte, de que el 15 de mayo era un día que era de ley que llovía. Este, incluso también en muchas comunidades, eh, sobre todo lo que son comunidades que se dedican al cultivo, para el 15 de mayo también hacen siempre una misa por el buen temporal y la celebran también pues, en el campo abierto. Entonces, ¿qué pues, quiere decir que un patrono de ellos podría ser San Isidro Labrador? Pues sí. que de... tiene que ver con las lluvias y el temporal? Pues sí, de hecho estamos hablando del mismo, San Isidro Labrador y San Isidro que mencioné hace ratito y es el mismo. O <risa> Más sea, que, o sea, le puedes llamar San Isidro Labrador o simplemente San Isidro y caemos en el mismo. Así es, es el mismo santo, el mismo santo de la devoción. Y así es exactamente, San Isidro Labrador, Labrador <risa> este es el patrono pues, de, de los agricultores. ¿Qué te parece si lanzamos una pregunta a nuestros breakers, si alguien de ellos sabe o conoce algo de San Isidro que nosotros no hayamos mencionado ahorita ah, así es eh, me parece sí, bien. que te lo digan muy bien <ríe> escriban escríbanos esperamos sus comentarios continuamos qué tal amigos seguimos con ustedes no nos hemos ido ahora estamos bueno hasta seguimos estando en Catedral pero en la azotea, obviamente, en la azotea y precisamente en la parte de la, cúpula al, pie de la, de la principal, cúpula al pie de la cúpula principal así es, pues de la única, ah no también hay una atrás, ¿Hay, hay dos cúpulas, sí. la que está pero esa está en la sacristía, pues esa no, no se ve okay. pero sí, en la cúpula mayor, estamos al pie de la cúpula mayor bueno, este, volviendo al tema, bueno hace ratito les decíamos algo que comentaban, algo que supieran sobre San Isidro Lavador yo recuerdo que la anécdota que más se le conoce, incluso hasta hay representaciones de pinturas sobre ese hecho, uno de los acontecimientos más grandes es de que, bueno, San Isidro quedó huérfano desde muy joven, como a los 10, 11 años, no recuerdo. Ajá. Y entonces, pues desde chiquito él se dedicó al trabajo de campo. Era peón, empezó como peón, después jornalero, bueno, no sé cómo sea eso de las jerarquías dentro del, de la agronomía. Sí, es agronomía. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, este, aquí la cuestión fue que pues ya él siempre fue muy devoto, eh, eh, no empezaba a trabajar eh, un día, más bien, no había día que no empezara a trabajar sin antes haber asistido a misa. Que es un, pues un buen ejemplo, ¿no? O sea, yo pienso... Encomendarse a Dios, ¿no? Exactamente. Cuando empieza el día. Hay muchos que pues se tienen que empezar a trabajar. Incluso hasta se levantan a las 5 de la mañana y vámonos al trabajo. Sí. A lo mejor no tienen tiempo de, pues sí, de asistir a la Santa Misa. Pero pues un hecho tan bonito como el de, no sé, una meditación, una oración, leer el Evangelio del día. Ya lo puedes encontrar en internet fácilmente. Entonces... Sí, y, y antes que pedirle a Dios agradecer que seguimos, ¿no? Sobre todo, Porque exactamente. igual y mañana no la contamos. Exacto. Bueno, dicho eso de paso. La cuestión aquí era de que él era muy devoto desde pequeño. Y entonces eh, llega un momento en que más bien... Sí, llega un momento en que pues ya va adquiriendo trabajos así más pesados. Entonces, de suelta acerca que después empiece a trabajar en cierto lado. Y entonces los compañeros... Pues ya ves, los chivitos, chivatones, ¿La era bullying o qué? Pues sí, también bullying, envidia, no sé, ¿cómo se le pueda decir? Casos de que fueron de chismosos con el patrón, porque San Isidro siempre llegaba tarde precisamente por atender estas prácticas piadosas. Y entonces, efectivamente, el patrón se puso ahí al pendiente y se dio cuenta de que sí. Y entonces, pues ya eh, creo yo, bueno, la historia más o menos es así, que, pues, eh, estaba bajo amenaza de perder el trabajo obviamente sí, el patrón, ya tarde es, y te, va. te vas o algo así, entonces curiosamente San Isidro, bueno aquí lo que pasaba era que sucedía que mientras San Isidro hacía sus prácticas de piedad, asistir a misa y todo eso este, había como un ángel por así decirlo, eh, que era que le daba el agua a, los, a sus bueyes y entonces era el ángel que ponía a sus bueyes a trabajar desde antes desde, el tiempo, desde que empezaba su jornada como si él mismo lo hubiera hecho Sí, esa es una anécdota parte, muy chistosa. Parte, parte, parte de, milagro, ¿no? Así es, como parte de, de un milagro que él hizo este, en vida. Eh, también cuentan otra anécdota que también en otro sitio donde estuvo trabajando, igual empezó a tener problemas porque llegaba tarde, no cumplía sus horas de jornada completas por este, estar haciendo pues, esas prácticas de piedad. Sus compañeros lo reportan, de igual manera, entonces ese patrón de ese entonces le, les, les da a cada uno una parcela, una fracción de, de, de, la, de las, tierras. las tierras y les dice tienen que producir tanto y resulta ser que pues milagrosamente San Isidro produjo más que todos los demás su parcela el doble o el triple no sé cuánto y pues obviamente fue una obra milagrosa este como una recompensa de Dios por toda su piedad interesante todo eso, conocer más a fondo la vida de un santo, Ajá. que no simplemente se hace santo de la noche a la mañana, sino que su vida la va, lo va haciendo, sí. válgame santo, lo va santo. Sí, y él ayudaba mucho, le gustaba mucho ayudar a la gente, hasta a los animalitos, también hay una anécdota de que cuando este, era el invierno y que empezaba a nevar, que él eh, tomaba granos de trigo y los, por, cuando, mientras caminaba los iba esparciendo para que los pajaritos comieran cosas así. O sea, sí fue un gran santo, muy piadoso y yo pienso que uno de los mejores ejemplos de cómo debe ser un cristiano en cuanto a su espiritualidad y en cuanto a su caridad, es decir, la ayuda al prójimo, así es. Pero sí muy interesante la vida de este señor. Igual, si a, ahorita yo más estoy diciendo cosas así muy, pues lo, como que lo que más recuerdo de él, pero si ustedes conocen una anécdota todavía, también muy bonita sobre este santo, pues igual, compártannosla en, en los comentarios, perdón. Sí, si sí, se han encomendado alguna vez a, a San Isidro, que claro. les haya concedido algo claro, con la intervención de Dios. Claro, sobre todo si alguno de sus, famili de sus familiares, este, o alguien que todavía tenga una vida campirana, pues con mayor sí, razón. Realmente. Así es, sí, posiblemente sí. lo tengan en cuenta. Muy bien, continuamos. Ah, y ahora nos escapamos aquí a una torre nuevamente, una de las torres, con este rico airecito, no sé si lo estás escuchar, con el micrófono, ah, con este calorcito, a todo dar. Sí, este, seguimos el, con el break, desde lo más alto, ¿verdad? De, de Así, sí. sí, ahora sí que, pues es saber pues, disfrutar los momentos del clima, hablando de, pues, de toda esta charla que nos tenemos. Este, los, pues sí, la, las detalles este, tan bonitas como esos vientecitos cuando se afresca el clima, cuando llueve. Pero pues ahora sí que en la lluvia, pues aplica el niquí, ¿no? De qué bonito es ver llover. Y no mojarse. No mojarse. <risa> ah, porque no. Uh -huh. este, te ha pasado alguna desgracia con la lluvia? Este, sí, recuerdo una vez, salía de trabajar, eran las 3 de la mañana y caí un tormentón, eso es clásico. Y yo manejando y este, pues el coche se quedó, en medio río. Uh -huh. Y entonces pues los demás coches seguían pasando y yo lo que traté de hacer es, me bajé del coche y lo empujé hasta como puro hasta orillando, porque iba en un carril central ya no quiso... Uh, uh -huh. Es que eso de que se te quede de coche es... Está, es todo vergonzoso, hermoso, hermoso, hermoso, <risa> todo. todo así. Eh, pues como despeza como tal, la mejor a no tanto. Yo recuerdo que salía... Antes me iba a trabajar en bicicleta, un trabajo ya desde hace varios años, y cuando me tocaba la lluvia, yo lo disfrutaba, lo disfrutaba mucho. pero sí recuerdo que una vez... Eh, de esas veces en que yo en la madrugada y que ya cuando se quedaría como eso de la siguiente, se calma de lluvia, pero todo mojado. Entonces, ese sería yo bien valiente, pues me fui a bici de todos modos. Y, y para ese tiempo mi bicicleta ya tenía la llanta delantera de la bici ya pues, estaba bien desgastada, ya el tenía ya estaba bien esa la llanta. Entonces, como se me ocurre irme así? Todo el pavimento así mojado y todo. Entonces, en un año. Este iba a dar vuelta por una calle, pero se me acuerdo yo en caminar ropa, pues es para empezar a parpadear, pues para alcanzarlo y de pedalarle más rápido, con la velocidad que llevaba, hice así la vuelta. Derrató. Y derrapó. Y derrapó y por allá fue a dar. Y cuando te caíste dijiste, me acuerdo que en el Pau te vayas a no te vayas. No te vayas". <risa> <risa> <risa> Algo así. Pero yo no recuerdo cómo estuvo caso de que fue así, pues esas veces en que fue de más la vergüenza que, que el dolor. Y recuerdo que luego me parece así, pero así como... como ya llegué a la imprenta, a la revanquera de mi Llegué a la imprenta, todo, todo lleno de lodo. Y no me había fijado bueno, porque me dijeron que estábamos pues alcanzando ah, la vida de la ya Hasta fuiste seguro. ajá Y hasta ese momento me di cuenta. Y pues, sí. y pues sí, pero así... me después... Sí. Pero sí, yo pienso que a lo mejor algunos de ustedes también les ha pasado algo triste, desgraciado, o, afortunado, o afortunado, porque a veces la lluvia trae cosas. ¿no? Sí, voy a, este, a, ¿cómo se llama?, para plantar algo, espero que no se enoje alguien. <risa> yo recuerdo que también, este, cuando, un día que fuimos a Echarreca, la que ahora es mi esposa, este, también nos agarró la lluvia, y entonces, este, pues, no llevamos donde... Pues, Desbordarnos. Entonces lo único que alcanzamos a llegar es a una casa que tenía una marquesina. ¿Marquesina? Oh. Sí, se sí, llama sí, Marquesina, como bueno, le chito así, pero bien chiquito. Entonces, imagínate cómo estaba. ¿no? <risa> entonces ya pues yo todo un caballero ahí las cosas sobre la pared y luego me puse de entonces a mí me caía toda todo el espalda, espalda no. y ya <risa> se no. También cosas chuscas suelen suceder en la lluvia. No, es fue romántico, todo un caballero cediéndole el resguardo, claro. Muy bien, igual bueno, si tienes, tienes alguna anécdota que quieras contarnos bajo la lluvia, igual, pueden compartiéndola en nuestros comentarios. Sí, en los comentarios. Así es, así es. Y bien amigos, como todo tiene un principio y un final, siempre digo eso, pero sí, este break ya se acabó, un break de las alturas. Así es, fresco este, y muy liberal. No liberal. Muy, no, liberal. Liberal. muy, muy libre. libre, muy libre, muy libre, muy libre, sí. gente sí. libre, exactamente. Sí. Y pues queremos agradecerles por acompañarnos, gracias por vernos. Si les ha gustado este video, compártanlo, ya saben, este, denos un like. Eh, y bueno, ya saben que estos videos los pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es... En Facebook, Facebook, en YouTube y en Twitter y también en Instagram. Mira que bien, todas nos encuentran como Semanario de Gabón. Ay, viernes. Y ya lo saben amigos, este, si les gustó ese video, como dijo él, también denos estrellas. Porque no es solo de pam y hombre, también de estrellas. lo que con estrellas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.